Hola, soy Johnny Finch, también conocido como Juanito Pinzón, desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working at Games. En el vídeo de hoy vengo a deciros que es, empezamos nueva temporada, la temporada llamada Working at Games. Ya no le pongo números porque en el último vídeo no sé qué temporada íbamos, dije 4 por decir, y bueno, pues no era la 4, probablemente la, no sé, la 10 o por ahí, ni idea. Bueno, espero que os guste esta temporada y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.